Entre el año 1990 y 2017, el número de automóviles en México creció 385%, pasando de 9.8 millones de vehículos de motor en circulación a casi 50 millones. Esta tendencia ha saturado nuestras calles en prácticamente todas las zonas metropolitanas del país. La construcción de más vías para el automóvil, lejos de resolver el problema de la congestión, lo agrava. Esto se debe al fenómeno llamado demanda inducida. Cuando se construyen más vías, conductores que antes solo usaban su automóvil cuando les era conveniente, tienen ahora más facilidades para usarlo todos los días. En unos meses, las nuevas vías estarán de nuevo llenas de automovilistas parados en el tráfico. ¿Tienes un coche? Tal vez eso ya no sea algo de qué presumir. De acuerdo con nuestra reciente investigación, el tiempo perdido por congestión en el tráfico anualmente en las ciudades mexicanas suma aproximadamente 5 mil millones de horas. A nivel de sociedad, representa la pérdida de más de 500 mil años, la era que el Homo Sapiens apenas hacía su aparición sobre la Tierra. ¡Ah! Imagina todo lo que harías si pudieras recuperar las horas perdidas en el tráfico, disfrutar con tus amigos, pasar tiempo de calidad con tu familia, meditar o incluso tomar un buen desayuno sin prisa. Para avanzar hacia más movilidad sostenible y menos congestión, necesitamos generar medidas que nos permitan, por un lado, desincentivar el uso del automóvil y, por otro, incentivar y mejorar las condiciones de otras formas de movilidad más sostenibles, por ejemplo